Hola, a amigos y a amigas y amigues del taller de guitarra, ¿cómo están? Espero que todo bien y que estén avanzando conforme voy también entregando más y más lecciones y nuevos acordes. Hoy día les quiero presentar el Si 7, Si séptima, ¿ya? Se ocupan los cuatro dedos de la mano, así que ya vamos requiriendo mayor precisión, mayor dominio y practicar muchas veces. Yo, de verdad, los invito a que tres veces a la semana estén tocando repertorio. Tenemos repertorio de menor complejidad a los últimos videos que son un poquito más exigentes. Este es exigente, pero no imposible. ¿ya? Es pura práctica. Índice, cuarta cuerda primer espacio dedo medio quinta cuerda segundo espacio dedo anular tercera cuerda segundo espacio dedo meñique primera cuerda segundo espacio ya van alineados las manitos aquí los deditos suena así es una nota para pasar a mi mayor la canción que les quiero mostrar hoy día es de Violeta Parra, nuestra gran compositora chilena reconocida a nivel mundial. Y ella escribió una canción con, una, con un aire infantil que se llama ¿Qué tanto será? El rasgueo es... Mano con este saltillo: 1-2-3-4. 1-2-3-4. Eso es todo. En la estrofa, en la forma A, lleva el Si 7 y en el coro solamente La y Mi mayor. Les voy a mostrar una estrofa. Chiloé. Esa es la forma A, ¿ya? Escuchen la canción, busquen videos en YouTube, hay como cinco versiones que se hicieron para el centenario del natalicio de Violeta Parra bandas infantiles chilenas que yo no conocía y realmente encontré maravilloso el trabajo que hicieron. Y aparte hay uno con animación más antiguo, eh, hermoso, donde narra todo el imaginario que tiene esta canción. Nombra ciudades de Chile, nombra la isla de Chiloé, nombra Lota, nombra a Penco, que es un, es un pueblo que está en la región del Biobío. Y yo como trabajo en Perquenco, le cambié la, el, la ciudad Penco por Perkenco para estimular a mis estudiantes a que conozcan, busquen en el mapa. También, bueno, esas son las ciudades que nombran. Eso, ahí vamos con qué tanto será. Un, y dos, y tres, y cuatro. Vida florido el rosal, sus bellas espinas no me han de clavar. de sol miré para abajo llegué a ver que en coque relumbraba como un crisol como un crisol me gusta la vida florido el rosal sus bellas espinas no me han de clavar Desde mi nube los saludé, los saludé Me gusta la vida, florido el rosal Sus bellas espinas no me han de clavar Y si una me clava, ¿qué tanto será? Y si una me clava, ¿qué tanto será? a llover, me agarré firme de los hilitos y como gata me descolgué, me descolgué, me gusta la vida, florido el rosal, sus bellas espinas no me han de clavar, y si una me una patagua por su ramaje me deslice, salté en un charco de agüita clara y con el fresco me desperté, me desperté, me gusta la vida, florido el rosal, sus bellas espinas no me han de clavar.